Mi buen amigo gringo González. ¿Qué dice, don Remy? Siempre con las pilas puestas, alegre, es viernes, tengo mucho material. Eso está bueno. Eh, ayer notaba con bastante detalle que ustedes agarraban y decían, no, tú lo necesitas más, no, tú lo necesitas más. ¿Se acuerda de lo que me...? No. ¿No? No. no. Pero ayer con Juan. No, no lo ¿Qué recuerdo. ¿Qué se estaban lanzando? No me acuerdo. <risa> bueno. Lo olvidé. Se lo llevó, pero ojo, se lo llevó. Bueno, no, no sé, no lo perdón, vi, no estaba perdón, presente, perdón, no, yo lo no vi, de al acuerdo. final no sé quién de los dos se lo llevó, de cuál de los dos lo habrán. Pregunta, ¿sí? compañero, usted que estuvo acá, ¿quién se llevó el producto vigorizante? Eh, Juan. Juan. Sí, Juan. ¿Quién? No, Juan, no, pero es que no van a decir otra cosa, usted está presente No, Juan se lo no, llevó Usted está presente acá, si Juan estaría acá creo que, es? que no, no, no dirían lo mismo ¿Estará despierto Juan a esta hora? 8 de la madrugada claro con 21 sí, minutos Claro que nos está viendo Juan Sí. Claro. A ver, llamaron por teléfono y dile ¿Qué tal te sentó el producto que te llevaste ayer? No. Gentileza de, de los amigos de Eva ¿Qué te diga? Le voy a escribir Pero Hablaremos de deporte ¿Por qué estamos tocando eh, este tema? Eso hablaremos mismo de... digo yo Hablaremos, el de... Tema. Tú hablaremos fuiste el que de comenzaste. Deportes. Yo estaba tranquilo Atento para ver Qué dice el deportivo Y de pronto me sale Con el tema del vigorizante eh, Usted sabe Siempre con las pilas Pero ya Nos pondremos serios Veamos goles porque goles son amores Y no buenas razones? Este es el equipo Más goleador de la jornada Es el Liverpool Y está en sus pantallas 5 a 0 Le ganó al, Real, al Leipzig El primer tanto Mohamed Salah tras esta jugada, la habilitación y marca el 1 a 0. Y luego Darwin Núñez marcó cuatro goles consecutivos. Muchos decían, este es un jugador, no va a dar la talla, es para equipo chico. Cuatro goles, Darwin Núñez está haciendo muy buena letra. 22 años, los jóvenes la descollan, la rompen. Los mayores también. La última nota que vamos a presentar es, es que ayer me quedé picado con el tema de, de usted y Juan y demás. Entonces dije, les voy a mostrar un video para... Para que no se sientan mayores. Ahí está. Darwin Núñez de penal. Minuto 48. Luego Darwin Núñez al 51, al 68 y al 90. Fue un póker de goles. De este que pretende ser uno de los mejores jugadores en la liga inglesa. Se dice que el Manchester City lo tiene a Erling Haaland. El Liverpool lo tiene a Darwin Núñez. Y va a ser sin duda alguna... Un clásico, ya que a ustedes les gusta hablar de cuál es el clásico regional, el clásico más... El clásico mundial para algunos es Manchester City-Liverpool. y Mira. Otros dicen el Barcelona con el Real Madrid. Claro. Entonces, Según de dónde seas, pues, ¿no? Los ingleses dicen lo suyo, los españoles lo propio. Los españoles y los catalanes, en este caso, ¿no? Dicen lo suyo. En fin, los argentinos dirán Boca River, ¿no? Y nosotros aquí diremos lo que queramos decir. Para gustos y gustos, punto, ya. Es que vamos a entrar en una polémica en la que no, no vamos, a, no, no, no no vamos a coincidir opiniones y no es la idea. En viernes no yo idea. quiero mostrarle a usted goles, algo diferente. Eh. ¿Y, ¿Y qué rato se fue el arquero? ¿A quién pusieron ahí al presidente del club? Mira al arquero, cómo No, pero ese, es el líder. es un equipo pero mira, de primera división. Pero mira, pero mira al arquero que tiene un ¿Por qué crudo. no le quiere dar beneficio de talento a Darwin Núñez? No, es un disparo arquero. con una comba extraña que engañó totalmente al portero. El balón ingresaba con un efecto diferente y el guardameta no pudo hacer. Sí, y ahí también, ¿no? El efecto diferente lo, quedó, lo dejó paralizado al tipo. Bueno, en fin. No, pues usted va a decir que Lampe debería estar ahí, que es muy bueno, porque usted lo, lo, lo adora, Lampe. Entonces, este es el fútbol más importante. Es, es Europa. Sí, mira. Entonces algo de bueno debe tener ese, ese manos, arquero. manos de mantequilla, viste cómo le dobló la pelota el penal, un desastre. Bueno, Bien, sigamos. Eh, entremos a, a, a lo nacional. Por favor, eh, quería quería mostrar los goles porque es un equipo importante. Luego, siempre que uno grande ingrese en acción, yo le voy a mostrar todo. Bien, eh, arranca la primera división, ayer veía la polla. Eh, este es el feature, en, en, vamos por partes, este es el feature que tenemos. Sí. Eh, gracias, señor director. Miren, nos saldamos y está atento, un abrazo. Royal Party con Palmaflor a las 19 horas, ustedes ya, ya hicieron la polla. Después hoy, ¿no es cierto? Esto, sí, hoy, hoy, hoy, hoy a las 7 ¿sí? de la noche. Real Santa Cruz contra Oriente Petrolero, no hay donde perderse. Guavirá contra Nacional Potosí, yo pienso igual. Always Ready contra Real Tomayapo, son tres puntos más para Always Ready. Discúlpeme la gente de Real Tomayapo, pero este, este partido lo va a ganar el local. Digan lo que digan, le voy a mostrar el detalle ya en el informe de, de, de Always Ready. Uh -huh. Siguiente página. Va el Tigre, el Tigre que recibe a Aurora Esto va a ser el domingo Domingo domingo a las 5 y cuarto Después de verlo al Lorweiss, ¿no es cierto? Que juega a las 3 en Villa Ingenio Corremos al Siles para verlo al Tigre Que defiende la localía frente a Aurora En la reapertura del Siles, por cierto Vamos a ver cómo luce la cancha, cómo luce el campo de juego Ese mismo día a las 19.30 El gran clásico sucrense Independiente petrolero universitario Yo tengo, si no me falla la memoria Algún amigo que está en Sucre que es fanático del fútbol, etc. Me va a corregir ¿No? Si no me falla la memoria el, el clásico sucrense era Stormer Junín. Stormers, Junín. Ah, caramba, me Stormers que es un equipo que ahora va a jugar la Copa Simón Bolívar, no es cierto? Sigue en la asociación de fútbol de Sucre. No sé si sigue habiendo el Junín, no es cierto? Pero ese era, el, entiendo, el clásico. Stormers, por cierto, es equipo fundador de la liga, ¿no? Cuando sí. se funda la liga, Stormers era uno de los 16 equipos que constituyeron el primer campeonato liguero, ¿no? Así que va a estar lindo. Es un clásico, diríamos, nuevo clásico, un clásico moderno. Independiente Petrolero Universitario. Luego el lunes se cierra, bueno, continúa la fecha diríamos bien el lunes 25 Bolívar a las 19 en el Siles también recibiendo a Billsterman. Muchos dicen el gran clásico nacional, ¿no? Hay gente que reclama y dice, "Ese es pues el clásico nacional", dice, ¿no? Bueno, en fin, sigo, da para la polémica. Eh, se completará la fecha, eso sí, recién el 3 de agosto cuando Universitario de Vinto reciba la visita de Blooming. Será el 3 de agosto, reitero a las 18:00. ¿En qué cancha va a jugar el Universitario de Vinto? ¿Se sabe o no? El... Porque sigue abierto el Capriles o lo cerraron. Por, para el 3 de agosto o sea, ya va a pasar unas semanas y ya tendría que estar aperturado bien. el Félix Capriles. ¿Debería estar qué? Debería estar aperturado. Es que esta es la Perdón. palabra de no, moda no, no, que ustedes no, no, estaban diciendo. Yo los he escuchado es a ustedes. Deportivo. Me, me quedé con, con, la, con la palabra en la cabeza. No, no, no. Aperturar, usted va a ir a aperturar una cuenta al banco. Aquí no se apertura nada. Ese día ya tendría que estar funcionando bien el, el estadio Félix Capriles. Tendría que estar en buenas condiciones. Y debería, Listo para... Debería estar abierto, ¿no? Debería estar abierto. Abrido, no. No. Oiga, es. vamos a poner en serio, una, una alcancía sí, un pesito y, por y, cada y un fallo, peso ¿no? y los viernes vamos a hacer acá una ¿Sabes, reunión entre ¿sabes, todos. Te voy a decir algo, ¿sabes con qué palabra o con qué expresión nos ganaríamos una millonada? ¿Cuál? Lo que es. Lo que es. ¿Lo que es? ¿Escuchas tú la, cómo repite la gente la, lo que es? ¿No? Dice, por son, ejemplo, vamos a presentar lo que es el segmento deportivo con el periodista de lo que sería, ¿no es cierto? O lo que vendría a ser, o lo que va a ser, o lo que fue. O sea, todas sus variantes, lo que es, ¿no? Son lo que es muletillas terribles. que lo utiliza, No suele el boliviano. Le digo que el chileno, bueno, al chileno no se le entiende lo que dice muchas veces. La gente, entonces, cada país tiene ciertas muletillas y en nuestro país tenemos Pegó, ese ¿no? tipo de cosas. Yo me acuerdo una época era la cual, ¿no? La gente decía la cual, todo era la cual. Todo era la cual, ciertas, ahora es lo que es Hay ciertas muletillas que Bueno, el paseño se jacta de, de tener un buen vocabulario Entonces, ya sabe, un pesito Y si viene acá y está en una entrevista con Con Gringo González o con quien esté Igual, si se equivoca, un pesito. Sí, la alcancía de Avia Allal gran, gran idea, sí. gran idea Seguimos Bien, continuamos, hablemos de Always Ready Le decía, tres puntos más para Always Ready Discúlpeme, Always Ready viene un momento bueno Es invicto Y llega un equipo que de Tarija, que está con problemas, tres derrotas consecutivas, casi lo rajan al técnico, en fin, no agarra una. Entonces, lo lógico pensar es que va a ganar Uruguay Reddy. Al cabo de cuatro jornadas, Uruguay Reddy no conoce de derrotas. Está invicto y líder del torneo clausura. Ahora los millonarios jugarán ante Real Tomayapo el domingo en Villa Ingenio a las 3 de la tarde. Lógicamente la premisa es conseguir tres puntos más. Bueno, Tomayapo fue un rival muy exigente. Me he podido datear como nosotros decimos de que es un rival que siempre viene y planta unos excelentes partidos en el alto entonces eh, sabemos que tenemos que estar eh, precisamente a la altura de lo que va a ser este compromiso El retorno al once titular del guardameta colombiano Carlos Mosquera que envió la tarjeta roja ante Aurora y ya cumplió un partido de suspensión, así que estará a disponibilidad para rivalizar ante Real Tomayapo Bueno digamos que yo me he concentrado más en prepararme me he concentrado de para poder estar cuando el, el profe lo disponga nuevamente. Entonces, digamos que me he concentrado nuevamente y preferiblemente en eso. Los tarijeños llegan en un mal momento deportivo, tres derrotas consecutivas, pero ese dato no significa nada para los millonarios. Es más, no quieren confiarse y hoy más que nunca toman cada cotejo como una final con el firme propósito de mantenerse líderes del torneo. Cuidarnos de, de pronto no dejar que el partido... ...se nos pueda salir de las manos... ...a qué me refiero con esto... ...nosotros poder poner las condiciones desde el primer minuto... ...sabemos que es un rival exigente... ...pero desde que nosotros podamos hacer las cosas bien... ...podamos plantear el partido que queremos... ...y desarrollarlo para que sea ideal para nosotros... ...yo creo que... ...esa sería la, lo que debemos hacer. Bien, yo, yo creo que no no hay... ...margen de duda en todo este problema... ...es más, hasta en La playa ...usted le puso algo a ready eh, ...el Deportivo le puso algo a Ready. Yo le pongo a Olubrecht Ready también. Listo, ya está. Pero más? yo voy a ser el tercero en Discord, más adelante. A ver. Bien, eh, hablemos de Die Stronges, que es cierto, viene ganando, pero tiene dos victorias que son un tanto cuestionadas. Lo digo porque ganó a Nacional Potosí, tuvieron que expulsar a uno, goleó lo propio en su otro partido. Entonces, Die Stronges tiene esos dos últimos cotejos, lastimosamente sus dos únicas victorias, en las que gana, pero tienen que expulsar a alguien. Bueno, ahora esperan ganar 11 controles Más detalles. Atrapado por sus propias palabras, José orellana en un tiempo determinado, en el pasado, sostuvo que nunca jugaría en The Strongest. Y ahora pues se puso la camiseta negro y amarillo, el lateral izquierdo y un nuevo capítulo en su carrera. Bien, creo que emocionado por el nuevo reto. Estoy dispuesto a, a dar todo de mí. Y pues nada, eh, ya más contento por el nuevo técnico y esperar a sus órdenes, ¿no? Es ilógico. Distrongues necesita con urgencia un lateral por derecha, repito, por derecha, pero ante todo razonamiento se contrató dos laterales por izquierda, Fabricio Cuaglio y José Orellana, quien entiende a los dirigentes. Bueno, Orellana y la misión de ganarse un cupo de titular. El de siempre, ¿no? El de rendir, el de trabajar día a día para ganarme un puesto aquí. Eh, hay un lindo grupo y... Esperemos que siga así para ganar los nuevos objetivos. ¿no? Lógicamente ningún jugador dirá que se encuentra en malas condiciones si se busca ser titular. Bueno, esto se demuestra en cancha, en el campo de juego. Y por ahora el lateral izquierdo titular es Juan Pablo Aponte. Eh, yo, yo mismo me siento bien eh, físicamente y así que estaré a, a daré las órdenes del pueblo. Que sigamos apoyando al club, que, que en momentos buenos ya van a llegar y, y vamos a trabajar para ahí. Es un nuevo reto, como lo dije, emocionado por ser un paseño más y haber jugado los tres equipos paseños y pues nada, ahora a afrontar lo que viene. nada más. Bien, eh, por eso siempre es bueno pensar lo que uno va a decir. Este jovencito en su momento dijo, hay un equipo en el que yo nunca jugaría. ¿Y cuál es? De Stronges y ahora llega como refuerzo. Las vueltas de la vida. En fin, Diestronges Strongs va a jugar contra Aurora y déjame comentarte que es el peor equipo para Diestronges. Le ha quitado dos o tres títulos de la mano. Llegaba a La Paz, era Diestronges favorito y Aurora con un equipo modesto le terminaba fregando la fiesta a Diez No una, no dos, no tres. Daniel Baca se debe acordar muy bien porque llegaba a Guayuate y le marcaba un gol desde media cancha. Entonces, algo tiene Diestronges con Aurora. Uh -huh. No sé qué es, pero es el peor de los rivales, por eso lo titulaba de esa manera. Bien, eh, en Bolívar, problemas defensivos. No está Bejarano, eh, está lesionado Sagredo, eh, está con una infección pulmonar César Martins. Entonces, ¿Se está técnico... recuperando Martins? Porque se... era un cuadro muy delicado el que tenía él, ¿no? Eh, tiene asma, entonces un cuadro, un resfrío cualquiera se le, se le complica mucho. Pero ya está, ya está entrenando. Eh... No todavía. No. Para, este, para este partido está totalmente descartado. El técnico va a tener que hacer una modificación en la saga. Entrémonos en más detalles. Bolívar entrena en su reducto de Ananta. El entrenador Antonio Carlos Sago tiene problemas para conformar su línea defensiva. Si bien Alberto Guitián y Diego Bejarano no sufren lesiones graves, pero su continuidad es en duda para el partido de este lunes frente a Wilstermann. Guitián y Bejarano salieron lastimados en el encuentro del fin de semana pasado en Sucre y sus reemplazantes serían Alex Granel y Sebastián Reyes, respectivamente. Sago podría verse obligado a presentar una inédita defensa ante el aviador. Asimismo, el capitán César Martins continúa su recuperación de una infección pulmonar su regreso a las canchas todavía está bajo condición médica. Por ahora, los habilitados en la saga central son Luis Aquim y Sebastián Reyes, defensores de oficio, y se puede improvisar a Gabriel Villamil, Moisés Villaruel y Alex Granel como defensores. Otro caso que preocupa y mucho es el de José Sagredo, quien se recupera favorablemente de su lesión. Es más, comenzó a realizar un trabajo diferenciado junto con sus compañeros en el campo de juego, lo cual significa un avance positivo. A principios de este mes, durante el partido en Cochabamba frente a la de Vinto, sufrió una caída que derivó en una luxación de tercer a cuarto grado en el hombro izquierdo. Fue sometido a una cirugía y su tiempo de baja es de tres a seis semanas. Entre tanto, el plantel trabajó este jueves en su reducto de Nanta preparando el compromiso de forma, el compromiso que forma parte de la quinta jornada del clausura ante el cuadro de Wilsterman, este lunes por la noche en el Siles. Bien, eh, ayer escuchaba con mucho detenimiento. Uh -huh. Usted... Eh, en en la polla. Sí. Junto con Juan. Eh, tuvieron ideas similares, ¿no? En muchos o sea, casos hemos coincidido. Creo que todos los partidos han coincidido. No, literalmente, el no. 90% han coincidido. Sí, debe ser algo así. Y uno siempre tiene que ser el tercero en discordia. ¿Quién? ¡Yo! Pero tú no eres del deportivo. Si yo soy del ¿Cuándo deportivo, te echaron, no me contaste esa yo parte. Yo pertenezco al deportivo. Juan Pastén es nuestro director general. Pero entonces, ¿cómo te despedimos? Tienes que no, cuadrarte, ¿no? O me sea, aquí es el de. Fíjate, dice el deportivo, dice, no dice el deportivo, eh, el número uno de los deportivos. Bueno, pero y tú eres parte del equipo, entonces tu voto está ahí. Ese es tu voto. Sí. Me la va a imponer. No, no puedo no, tener no, mi propia no, palabra son, como y Conde. Son las reglas del juego. Como tipster. De, ¿Cómo qué? ¿No se acuerda lo que le expliqué la otra vez? Aquella persona que le da un tip a usted, de cuál va a ser un pronóstico, de quién puede ser el ganador. Así sí. como lo hizo eh, Gringo González y Juan sí. Patel, están en calidad de tipsters. Pero escúchame, a este tipster personas, que tengo, a este tipster que tengo aquí a mi lado, en, el primer, en la primera fecha no, le dijeron no, no, pues, no, que feria. Esa, esa, no, esa no la vamos a ver. Bien. Ah, esa no la quieres ver. ¿Cuál quieres ver? La, la que no sabemos todavía qué va a pasar. ¿Qué, esta ¿qué es la chistoso? que cuenta. Esta es la jornada. No, Bien. Esta es la que eh, cuenta. El señor tipster, entre... eh, de, de ocho <ríe> partidos, achuntó uno. Dos. Ahí está, listo, Lo mismo, ya está, Los mismos Eso que el deportivo. Que diga. Ocho, dos de ocho. O sea, los mismos que el deportivo y ustedes a, a atinaron tres. O sea, tampoco ah, pueden, pueden levantar el pecho ya, y decir, dale sí, tips, no, ya dale bien. tips. Ver, ustedes dale dicen tips. que diez trongues es aurora... Esto es revancha. Va a haber y el lunes me va a dar la razón. A ver. Confíen en mí, en tips. este pechito. Bien. Diez trongues aurora. Pues se matan de risa, pero es la verdad. Ya bien. No, no, no, no acá. Eh, diez trongues aurora... Creo que todos, el Deportivo, la Primera bueno, empezamos y Remi Conde empezamos va el local. Dale, bien. Okay. Bien, Independiente contra la U de Sucre, eh, el Deportivo le fue a local, ustedes para dar la contra le fueron a Universitario, yo pienso que va a haber un empate, me va a dar la razón, usted va a ver el lunes, voy a estar acá presente. Bien. sermán Bolívar, todos al local, yo también voy al local. Eh, la U de Vinto contra Blooming, local... ¿Usted dijo empate? La sí. primera, sí. Bueno, yo digo el visitante. Blooming. Blooming. Muy bien. Royal Park Palmaflor. ambos le daban al local. Tanto usted, yo le voy a un empate. Mira que ya estamos en discordia total. Real Santa Cruz, Oriente Petrolero. Bueno, no hay donde perderse, eh, Oriente Petrolero. Eh, Guavirá contra Nacional Potosí, todos empate, empate. Yo digo el local. Y finalizado, Always Ready contra Real Tomayapo. Always ready, no hay dónde perderse. El lunes, yo sé que usted me va a dar la razón. Confía en mí. Por favor, lo he pensado muy bien este tipo de cosas. Confíen en mí. El lunes va a tener una apoya completa. Eh, nuestro amigo Tipster tiene un mensaje, me dicen los compañeros. Ver, ¿Podemos ver. verlo? ¿Sí? A ver, vamos a, a ver, ver qué, qué le dicen esta vez. Ah, Profe Remy, hoy va a enseñar sobre el uso y abuso del bar. Saludos desde San Pedro. Me imagino Opa. que debe me imagino que debe ser la zona, aunque nuestra audiencia creo que rompe barreras pero, y, pero no y rompe, la rompe la todo duda. lado. Pero no, no esquives la pregunta, a ver. ¿Vas a enseñar sobre el uso y abuso del bar? Hoy no. Hoy no, no, cuando, no, no, no, no hoy no, hacerlo? yo creo que es que después de esta jornada va a haber más polémica, entonces creo que cae bien para la hacerlo próxima, el lunes. Ah, lunes. Claro. Perfecto. Finalizado la quinta jornada, bien. podemos ingresar con el tema del video arbitraje, me también aprovechando el idea. tema de las de las polémicas. Me parece una gran idea. Lo hacemos Bien. entonces de esa manera. Eh, ¿Qué más tenemos? Fi finalizando. Sí. Ayer yo lo veía lanzarse usted con, con Juan y Gringo González así. No, es tuyo, no, es mío. Sí. Para ti, para mí. Sí, y pero decía, sabes qué pasó no? al final? Lo tenía acá en mi mesa y Juan dijo, de allá... Me lo pasan el producto, no sé, te, alguien lo llevó no sé, y se este, lo sacó. es que es fácil no decirlo sé. cuando Juan no está. No, pero se lo voy a decir el lunes las veces que Juan esté, no hay ningún problema. Voy a estar atento. ¿Qué fue lo que pasó? Además hay testigos, pues pero, no. No, yo, yo les digo, no se sientan mayores, no es bueno sentirse mayores. La, la anterior vez se lo dije a usted. No es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de, no es yo me siento, sino yo soy, ¿no? Hay, hay que ser realista. No, la edad es mental, se lo digo una y mil veces, mire a este señor. Mírelo, no es el mismo video de la otra vez. Este es mucho más mayor, porque la otra vez gringo siempre puso en tela de juicio. Un joven que lo, nin, que lo estaba ninguneando. Lo y mírelo. Ahora me va a decir que es joven. El de a Chompita. Ver, espera, espera, voy a ver sus movimientos. sus amigos empiezan a reírse. ¿Ah? ¿Y los que se están riendo, qué? Es? Ustedes, ¿de qué se están riendo, ah? A ustedes también les voy a dar. ¡Míralo! Ahora dígame que el señor que está en pantallas es joven, porque la otra vez me cuestionó usted. Es joven. No sé, tengo mis dudas. Estoy tratando de ver sus movimientos. Porque vi alguna vez un video ¿no? donde un boxeador se no, disfrazaba no de viejito ser. y sonaba no, a toda la... media humanidad. Usted Pero aquí no sé tiene... qué pasa. Usted siempre Ahí, mira. tiene que en ese plan de, de dudar de todo lo que yo presento. Me gustaría verlo al viejito, contarle un poco las arrugas, ¿no? Eh, en fin, qué sé <risa> yo? Bien, entonces veamos lo de más cerca. ¿Usted quiere verlo de más cerca bien? Está bien, ¿cómo entrena este señor? Aquí una imagen más clara porque Gringo González siempre me sale. Ahí está. ¿Este es? Ahí está. No, pero pues este es otro. Pero ahí está. No, es el hermano mayor del viejito que lo pegó al otro. Siempre tiene que poner un mira, pero. Mira. Mira. ¿No? Siempre tiene que poner un pero. Ya, sí. allá, no, no le gusta este, viene otro mucho más mayor. No te creo. Rondamos de los 80 para arriba. A ver. Este es, ver. El, el primero era 81, este es 84. Y mírelo, mírelo al que va a llegar. Después de este. Este es otro, ya. Este, este va a ser definitivamente otro. 84 años. ¿Ah? Este le lleva como unos 20 años a usted y 20 años a Juan Pastén. 84. Y, y mire cómo golpea. ¿Ah? ¿Qué la no Mira la bolsa, ni se mueve la bolsa. O sea, no digas ¿Por qué tiene que ser ¿Acaso? tan malo? ¿Pero no Yo no viendo, entiendo. ¿Va? Mira, Pero este lo... otro ya, mucho ¿Lo lo mayor. Ahí está. rebota el viejo, ¿no? Golpea la bolsa y rebota hasta atrás. Ahí está, ya, está. Es... No le gusta este otro, mire. No, bueno, este, este es, es mayor. El... Es que está bol... golpeando ya, la bolsa la... nylon. La... No. Escucha, a ver, pongo a, le... a, Por... a la anterior. Es ¿Por de terror. qué? ¿Por qué Gringo González? No le gusta nada. No, me encanta. Quiero motivarlo. Quiero elevar el ego y usted Oye, pero, viene y o sea, le baja el ego a todos los que nos están viendo por pero, favor pero con estos ejemplos nos hace sentir peor a ver miralo <risa> al viejito al anterior por favor mirá mira el no, viejo se mueve más él que la bolsa o sea la bolsa no ni se no, mueve no, no, con el cursor no, no, nomás el anterior el anterior este mira. mira la bolsa no se mueve un pelo mira el viejo va para atrás mira Oiga, que ver, oiga, quiero o sea, motivarlo, pero, pero, quiero no, elevar no, su pero ego, dime. quiero decirle que el límite no. es mental No, no, es mental, pero dedícate a otra cosa, hermano, porque la bolsa lo casca al pobre señor Disculpame, no lo conozco al don, pero en fin, ya está, está bien Nada le gusta, gringo no, Gonzalo, me encanta, amo, llego, pobre. digo la, la, la, la, la polla y me dice no, no Llego, ¿cómo? vengo y quiero motivarlo, me dice que no, que la bolsa pesa más que el por favor ya está bien no le gustan los mayores no me encanta o sea, la próxima yo soy semana uno de ellos cómo no me van a gustar la próxima le voy a mostrar jovencitos que rompen las barreras en fin para que, es que la idea es demostrarle que el límite es mental ah y a propósito el sábado se va a desarrollar el tan ansiado cruce del estrecho de Tiquina Lo nadando bien, en aguas decir, abiertas tenías que decir quién va a cruzar en nombre de Avia Ayala va a tener su representante qué se llama Usted va a ver las imágenes el día lunes, solo un par de fotos, nada más. No me digas Pastén, es... porque me desmayo. Con el tónico que le hemos dado ayer, capaz que le mete. ¿O no? ¿Se animará? No, no creo. Juan, Yo, yo jugué un partido con Juan. Juan es muy partido buen de arquero, qué? de, de, de, de futsal, ah, en, en el deportivo. Muy muy. muy. Sí. ¿Sabes quiénes son los arqueros, no? Mira, y va, a seguir, arqueros, y va ¿no? a seguir dándole palo ¿A quién bueno. ponen de arquero? A ver, di, la verdad, la verdad, tú que conoces de fútbol ¿A quién ponen de arquero? No voy a entrar en Al polémica de la No voy a entrar en el tema de la polémica El día sábado, Aby Ayala, el deportivo va a tener su representante en el cruce de aguas abiertas El bueno. lunes vamos a mostrar la foto ¿Quién Muy será bien. esa persona que va a cruzar? Un loco desatinado Bueno que te vaya lindo, que tengas un futbolero fin de semana lo propio el lunes usted. te estaremos esperando a las 6 para madrugar. Con juntos. las pilas puestas, 100%. 100%. siempre. Que estés muy bien, todo lo mejor. ¿Tiene un mensaje más? ¿Me dice? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para él? Para él. Remy Tipster, speak Spanish please. ¿De qué equipo eres, Remy? De los Tipsters, ya hermano, ¿Cómo diría? ¿Cómo diría Pastel. Se ha vuelto famosa esa de Yermán. Sí, eh, de los... no, no entiendo cuál es la, el sentido la, esta persona no. sabe de qué equipo eres por eso te hace esa pregunta en ese tono yo sé que es una persona que te conoce Speak spanish please mm. de qué equipo eres Speak English if you want. Oh, I, I mara para la señal si usted quiere de qué equipo eres te está preguntando lo peor es que te pregunten y no respondas de qué equipo eres hermano te dice ella el amigo del club real Madrid de la selección boliviana siempre objetivo no sé si la satisfizo esa respuesta al amigo que va a seguir mensaje, con los lo bueno, errores usted ahí. ya va a deber en la alcancía estamos contabilizando mentalmente usted ya debe como unas 10 a ver satisfizo, por cuáles pues no satisfizo aperturar rupturar ah mira interesante rupturar mira. se ha empezado a inventar una serie de palabras no, no gente que ha pasado por acá ha dicho todas estas palabras que yo me las anoto acá sí Entonces, es ahí verdad. hay como 10 bolivianos. bolivianos mira si no te aperturas a salir en este instante del estudio, te a voy ver. a rupturar un par de huesos. Te estoy advirtiendo. Chao. Adiós. El gran Remy Conde estuvo con nosotros en el momento de los deportes. Vamos a hacer una pausa. 8.46.